Y prácticamente al finalizar el día, ¿qué más dijo el presidente de la nación cuando se dirigía en cadena de radio y televisión al país? Le preguntamos a nuestro corresponsal en Caracas, Luis Tavera. Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Adelante. Buenas noches para ti también, Tatiana, y para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Este es el escenario que se vive acá en Venezuela, un escenario donde se evidencia desde las calles esta postura antiimperialista, esta postura de defensa a la nación. Esto como resultado, Tatiana, a estos últimos ataques, a estos últimos saboteos eléctricos que perpetraron en contra de los venezolanos. Y resalto esto, es por estos recorridos, estas visitas que hemos hecho desde Telesur en las comunidades y todos los venezolanos coinciden en lo mismo. Es un mensaje de unión, un mensaje de paz y que ellos no aceptarían una intervención militar porque esto afectaría a todos los venezolanos. Hoy el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreciera, ofrecía nuevos anuncios en materia de defensa de la patria. Afirmaba que es importante seguirle mostrando al mundo esta unión cívico-militar que fue clave justamente para superar estas consecuencias negativas que dejara este golpe eléctrico. Que dejar oscuras a Venezuela durante varios días. Sin embargo, eh, también resaltaba que era importante mencionar estos ejercicios militares que comenzarán este fin de semana. Eh, Ana Karina Rote, 2019. Esto para seguirle mostrando al mundo, decía el presidente Nicolás Maduro, esta unión cívico-militar y esta solidez eh, revolucionaria, pero no nada más eh, revolucionaria por eh, mencionar un partido político, sino revolucionaria por esta, por esta gallardía y por esta resistencia que ha tenido el pueblo de Venezuela. Además, eh, también decía la conformación de que era necesario la conformación de un comando especial para poder proteger todos los servicios básicos y poder evitar así un nuevo sabotaje. Vamos a escuchar como lo decía. Que esto será una nueva estructura de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que surge como motivo de este ataque eléctrico imperialista para reforzar y asegurar todos nuestros servicios públicos aprobado la creación de este cuerpo ...especial para aseguramiento de los servicios básicos del país. Este fin de semana no solamente estarían realizándose estos ejercicios militares por parte de las milicias bolivarianas, por parte de las fuerzas militares de Venezuela, sino que además será un día de movilizaciones por parte de las fuerza chavistas, Tatiana. Esto se ha evidenciado durante estos últimos días, estos mensajes de paz, estos mensajes de respeto a la soberanía que han mantenido los venezolanos, pero específicamente los seguidores de la revolución bolivariana. Este es el escenario que se ha visto y se ha vivido durante estos últimos días. Esta semana culmina con... ...con una ciudad en tranquilidad, con un país que una vez más le demostró al mundo y esta guerra mediática eh, que perpetran en contra de los venezolanos... ...que el camino que quieren seguir es la paz. También movimientos sociales, movimientos activistas de los derechos humanos a nivel internacional y también nacionales se han fijado y han alzado su voz en varios puntos en las intenciones intervencionistas, en el golpe de Estado en desarrollo, en todas estas maniobras que forman parte de un plan de desestabilización en contra de los venezolanos, es así, tal cual, eh, era un documento que entregaran hoy eh, varios activistas de los derechos humanos ante la Cancillería al Comité, de la Alta Comision, al, al Comité Especial de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que se encuentra acá en esta Nación Suramericana, para poder evidenciar y vivir las experiencias de los venezolanos y poder contrastarlas así, con esta guerra mediática, con esta guerra psicológica que se infunda y está, tan denunciada por el gobierno de Venezuela, Tatiana. Y en todo caso con la expectativa de que ese comité técnico sea transparente y profundo observador de la realidad para que no haya ningún tipo de parcialidad en esta visión que tienen del país. También hemos escuchado eso y resulta sin duda fundamental. Gracias Luis, muy buenas noches, buen fin de buenas semana. Noches.